A ver... Tres niveles ¿Por qué ahora hay uno con un soldado? Gachu. Ahí está el soldado serio, Galeón Por aquí va, se va al castillo de Verdalia Solo el personal autorizado puede pasar Debo pedirte que te des media vuelta Parece que aún es pronto para seguir por aquí Vale, vale, necesito ir primero a hacer varias cosas para poder pasar por ahí Siguiente nivel Un momento, ¿había una cueva ahí? Da igual, ya lo haré después A por todas Tener suficientes plátanos, pero ves La pantalla es lo primero ¿Qué será en el gran no han sabido adherir ideal. ideal. Ya me gustaría saberla a mí. ¿Recuerdas lo que le soltó el archimago? Si crees que se saldrá la tuya, te llevaré un buen chasco. Lo dejo planchado. No lo corte. Mola tanto, mola tantísimo. ¡Qué mal vuelo! ¡Pua! Yo tardaba en decirlo Otra vez que elegir el camino es esto? ¿Por dónde? ¿Por la derecha o la izquierda? ¡La derecha! Porque hay un tesoro Hay un tesoro, pero por la izquierda no hay nada eh, Solo es para adelante. Pero por la derecha Vete a aventuras, decían Intenta no pensar en ello Un tesoro, ¿verdad? Sí, es el tesoro. Anda, ya hago en el suelo. ¿O qué es? Ah, no. Antonio ha tenido un caramelo PM. Ahora va a aparecer el tesoro tope pandilla. Segundo, la emoción. Anda, un jefe, un, uno de los malos. ¿Qué es eso? ¡Cúmulo! ¡Ah! ¡Es una nube! O es el coronavirus. Voy a darle a este porque es uno nuevo y a lo mejor tiene más vida que ellos. Y sí, lo tiene. Tiene. Oh, no, lo tiene. ¡Se ha curado! ¡Se puede curar! ¡Eso no vale, jolines! ¡Ahora como lo derroto! no hemos derrotado. Es por hablar. Bien, solo falta uno. Bien, conseguido. Y lo conseguimos. No ha sido difícil, la verdad es que tiene razón. Nivel 2, Antonio. Vale. Técnica Bola de Fuego aprendida. Llamas mágicas que carboniza a un enemigo. Vale, algodón de nube. Hemos llegado a una posada, entonces hemos ganado. Pero, ¿no se supone que había un tesoro? Pues nada, otro nivel pasado. Ahora solo es como lo de siempre. Terminad por ahora, seguir jugando. No he pegado ojo en Ay, pobre, ¿por qué? Porque hablas en sueño, más bien gritas. Oh, perdona. No hacías más que decir. ¡Qué monada! Hola, ¿qué estaría soñando? No sé. Sí. Conociéndose más Elogiar, habilidad aprendida Elogiar, genial Elogiar, cubra a tu compañero De elogios hacia, Sabía que lo conseguirías Mejor sé que hacer que A, a mí A uno, porque si no entonces no va a conseguir nadie Entonces va irse de nuestro Creo Quiere esto, no me lo puedo comprar Me voy a comprar Lo que yo quiero Ah, Tampoco puedo ¿Me, me estás diciendo en serio? ¿Me había... Tío, no puedo Qué asco Alguien quiere papear Bueno, sí, quieren comer todos Sería dar a mí. ¿Eh? Si eso no sale. Ya se llena, ¿eh? Pero me he sin comida. No tienes papel, ¿ahora qué hago? No puedo de comer más Y es que quieren comer pero no puedo, o sea... No tengo Pues tendré que partir, no queda otra Aceptar Vale Pero ¿Cuándo se va a acabar la demo? ¡Que es una demo! ¡Lo sabía! ¡Un tesoro! Un tesoro. Que había. Ah, por todas! ¡Apo ah, todas! Me rugen las cheripas. A mí también tengo hambre. Cuando tienes razón, tienes razón. El tesoro que es. Abrir. Contenido, espada abeja. Para galeón. Equipar. Oh, me gusta mucho. Ataque 26. O sea, ese 26 del año. Pues un cafecito ahora... No sé, ve yo si entiendo... No es de Temnitak. el fuego. 10. Derrotado ese. Y yo ni he hecho nada. 13 daño. No decía que decía 12. Ay no, 16. O 18 o 24. ¿Qué me Ok. 26. ¡Qué cansacio! A ver, vamos a seguir a ver dónde está la posada de este nivel. Pues mira, ya está. Ese ha sido uno de los niveles más fáciles. Posada. Creo que ya me puedo gastar en una cosa. ¿Qué podría ser? A ver, le voy a comprar esto. Escoba. Tania, he comprado una escoba. ¿Y ¿Para qué tiene una escoba, Jolines? Ah. Magia 12 y ataque 11. Por lo menos hace más daño que la antigua. No tenemos comida, eh. A ver, pues si ya está todo, pues entonces vamos a partir ya. A sentar. Ah, no puedo ir por aquí más. Aquí todavía no puedo ir. Aquí hay dos niveles, este y este. Primero ya a hacer este, ¿vale? ¿Es como un especial? Pues sí, es como de un sitio... Como una cueva eh, con varios niveles. Hueva pasada por agua. Wow. ¡A ah, por pues todas! La posada me está llamando a gritos. ¡Ánimo! Hoy puedo con todo lo que me echen. Parece que hubiera desayunado a iris con purpurina. Pero, ¿qué es eso? ¡Bola de fuego! Es por Poder divino. Santuario desbloqueado. Un lugar especial para que un Mi perjudicado se recupere. Tienes un Mi que se comparta de manera extraña. Puede pasar un rato largo hasta que se, se le pase. Lo mejor es ponerlo en el santuario. De esa forma se le darás su curación. Y hasta recibirás un mini monumento de PV y PM. Gratis. Ho, ho, ho. Eso sí, tendrás un compi en menos en la pandilla. Pandilla. No todo va bien eh, a ser ventajas. No va a ser ventaja. Una de cal y otra de arena, Es lo que digo yo siempre. Ja, ja, ja. Jo, jo, jo. Protege a un mí. ¿Todo bien? Mantén esta ¡Oh no! ¿Todo bien? Ataque ¿Cuál es las... la que tiene menos vida? Deja de llegar, vale ¡Jolines! Vale, te pongan el salto vario. Derrotado. Vale. ¡Ostras, ostras! No, otra vez A ver.. Ah, bien, bien, ya soy bien. ¡No! ¿Por qué? Poder divino. Salero vida desbloqueado. Sa zona a alguien con este salero para revivir a un mi. Tá los Ipen V. Pues se acabó lo que se daba. Jo, jo, jo. Perdona, no tiene gracia. A, a lo que iba. Ahora puedes usar el salero vida para revivir a un mi. Es una sal muy preciada, claro, es la sal de la vida. ¡Ojo! Oh, oh, oh. Me he quedado posado y algo en plan, por salera a la vida. Voy a ver si me ocurre algo, mejor tú sigue lo tuyo. ¡Ojo! Oh, oh. Tony revive. Poder divino. jodines, ¿qué pasa? Salero PM desbloqueado. Persona alguien con este salero para sobrar su... Pe ha descubierto otro poder. ¡Oh, oh, oh! Con mucha magia. Que estudies sin PM no te servirá de nada. Para lanzar conjuros tienes que vigilar tu nivel de magia. Si está muy bajo, darle un meneo al salero PM para reponerlo. Que no se te quede sosa sh la magia. Oh, oh, oh, que es de noche de, de ingenio. A ver, PM, ya está al máximo. Vale, ya está. No espero el santuario, porque tengo que ponerla en su sitio. ¿Dónde ha ido? Vale, ya está. Ahora sí. de alerta. Vale, y... Con ese ya está derrotado. Solo falta una. Bien, ya deja de llorar. Pues ahora... A ver... Menú... santuario Y ahí. No, no, no. A ver... Aquí. Lo vuelvo. A la batalla. Ataque Ahora le, atagamos, le atacan todos Ah, No, no, voy a morir Aproveche Oh, mira qué bien 20 de vida Vale, fuego No, tío, ese ataque no Menú, tengo que llevar a la santuario otra vez a este Aquí llora. Vale, ¿qué más? Nada más, pues ataque. ¿Qué debía ser? ¿Pero por qué hago eso? ¡Ah! Ha habido un momento un poco chungo. Seguir. Vale. Nivel 3. Vale. Experiencia adicional, más 16 puntos. A quién le doy 16 puntos para subir de nivel a ese porque es el que, menos el que menos nivel tiene. Le doy 16 puntos. A ver. A un nivel. Chachi. 76 monedas. Vale. Pues ya está. Seguimos con el viaje. a... Subidón de adrenalina. Se te va la pinza. La... Ah, no, espera, me pensaba que iba a haber una posada. ¿Cuál te vamos? Al de arriba o de la, la derecha? Pues el de arriba, porque hay un tesoro. ¡Hay un tesoro arriba! Así que vamos a ir por porque... ahí. Cuidado basurillas que voy con mi pandilla. Todo va sobre ruedas. ¡Hip! ¡Hey! No, has llegado. Es que eh, dar un susto es malo, pero es que me acabo de dar cuenta de que si le doy un susto es como que se le quita el lipo. Ah, bueno, ya da igual, tío. Ya me he equivocado. Vale, ya he derrotado uno. Me dejé de salir, dejé de ir. Primer apoyo. Advertir. Cuidado. La ha advertido, eh. No te rindas. Primero ha sido amable. Defender. Pero si ya no ha he hecho nada. Gracias. Bien. Bola mm. de vale, fuego. Ya es que creo que necesito curarme un poco, eh. Saleros. ¡Ah! Es que se me acabó el DPV. Me pensaba que en cada partida eh, eh, se llenaba entero. ¡Ostras! Pues no sé si te debería poner un poco de este aquí. Vale, voy a. Pues. Pues quemado. ¡Pirase no! Eso es una mierda ¡Ostras! ¡20 de vida! ¡26! ¡No! ¡No! no. ¡Te aproveche! ¡Bien! Vale ¡Curado! ¡Y bola de fuego! Todavía está así Pero muy pronto lo vamos a vencer Porque con el, cuando está como feliz Le va a quitar unos 26 de vida ¿Lo veis? ¡Ah no! ¡23! ¡Conseguido! Derrotado. Niveles de espinado. Experiencia adicional más 19 puntos. ¡Ay, no! Bueno, por lo menos son 19 puntos al mío. Más un nivel. 102 monedas. ¡Qué bien! Bueno, sigamos con la aventura. A ver, hemos llegado una posada. Conseguido nivel. Lo hemos conseguido. Posada. Has recibido una carta, vale. A ver. Querido galeón, soy yo, de la calle de la aldea. Te escribo para decirte que no te mandaré una carta porque no sé qué poner. Y ya está. ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¡Oh! ¡Cuatro compones para planes! ¡Esto es genial! A ver. Quiero visitar la habitación de Galio. Vale Pues entonces... Mmm, tendré que ir aquí Y voy a poner a este aquí Me aburro Voy a cambiarme de luz ¿Eh? ¡Ahora vengo! ¡Tachán! ¿Qué te parece? Parece otra persona Codellillas Nivel 6 jale. Echar una mano, habilidad aprendida. Echar una mano, genial. Ayuda a tu compañero y aumenta el efecto de su siguiente acción. Vale. Lo voy a dejar con este porque es que es, es, todavía no ha subido a ningún nivel de... Eh, eh, o sea, todavía ni es nivel 1 de lo de eso, así que... Voy a tratar de estar con él el rato, pero cuando me pida de que esté con él pues entonces voy a ponerme, porque así subirá Así que voy a estar por ahora No tengo dinero, jodines Esto sí, encima hace más daño Sí, esto hace un montón más de daño Pues, se lo voy a comprar. Bueno, un montón no, es que, pero más daño, por lo menos o sea, ha comprado un azote de aluminio, aluminio. Ey, pan Vale, conseguido, vale Ahora no puedo comprar eso Pero ¿qué es lo que quieren ahora? Vale, quieren que lo compre eso Pero no puedo Que va, no puedo comprar eso Y quieren comer, ¿vale? ¿Qué es esto? No recuerdo a a ver, a uno de los tres se lo tengo que dar, porque si no se van a morir de hambre. Se pues voy a dar a él. ¡Venga ya! ¡Era lo único que tenía! ¡Y dice que era asco! ¿Me lo están diciendo en serio? ¡Era lo único que tenía! ¡Ay! encima se ha quedado, se ha quedado así. ¡La he acabado, Pues vaya... Vamos a hacer planes. A la playa, a la pesca, al cine. Tengo dos para hacer. En el cine, para ir a la pez, de pesca y para ir de a la playa. Voy a ir de pesca. ¿Quién el algo para ir de pesca? Este mismo. No sé. vámonos de pesca. No, Somos una... Un, te lo has currado. Vale, solo vienen dos, se supone. ¡Oh! En el suelo se ha enganchado en algo. Ya estamos a ver que te ayude. ¡Un dulce! Antonio, he tenido un calamero PM. ¡Vaya suerte! Conociéndose. Nivel 2. Ah, no, sí. Favonearse. Impresiona a tu compañero causando daño hecho a, a los enemigos. tienen hambre, lo que pasa es que no puedo. Me gasto otro día hacer planes y después hago los dos últimos de, de la playa. A ver... la playa. ¿Damos una vuelta para la playa? Mola eso de salir por ahí con alguien. Alguien se divierte por el adelantado A la playa ¡Eh! ¡Hey, una botella está como el Animal Crossing Mira, una botella tiene algo dentro ¿Qué será? Venga, ábrela y así salimos de dudas ¡Oh! Pero si sí es Has obtenido un boleto ¡Oh! He conseguido uno de esos boletos Que se pueden usar para jugar a ese juego. Nivel 3 conociéndose. A Vale, eso ya sé lo, los niveles. Porque ya. A ver, eso me... Vale, ya solo se puede dar a uno. A todos tiene hambre, así que al azar. Oh, me ha tocado a mí. Es que le he dado a todos todo el rato y ahí, y me ha tocado a mí bueno, pues da igual no, no, no voy a de los recreativos, a ver piedra, papel o tijera o rueda esto es para suerte y esto es como que también es suerte porque si, si tienes el mejor, pues entonces te dan más y, y te dan como <ríe> siempre ganas, vamos y Ten premios, te dan premios y. Sí. A ver. No sé si. No sé si. Ropa de delantal cutre. Si le doy al amarillo, me da un delantar cutre. Si le doy al naranja, un billete vacacional. Chachi. Eh, si le doy al, al gris, eh, un caramelo PM. Si le da al azul claro, experiencia, una pizca. Hmm. pero si hago ¿qué pasa si hago este ¿qué pasa figura te atreves a desafiarme quiero papel o tijera tengo nada menos que 500 gramas que para cualquiera que me venza ¿letarme cuál está un boleto si ¿Sí te es capaz de, de hacerme morder el polvo jugar Sí me gusta, prepárate. Pierda, papel. Se siente, jodeilla. Más suerte la próxima vez. ¿Echamos otra? Tengo nada menos que... Tío, debería haber hecho el otro. Debería haber hecho la rueda, tío. Creo que este, este tampoco, porque lo que está haciendo es como uh, fingir eso. Pero... Uh, vamos a partir, anda, vamos a hacer otro nivel.